...la sesión de debate sobre el del euro y la periferia y los problemas que ello acarrea. Y ahí quisiera comenzar, eh, hay tres, tres argumentos que podríamos decir que son muy relevantes para justificar por qué desde Fuenico social y desde el ICEI eh, nos ha dado por auspiciar un debate de esta naturaleza. El primero yo creo que coincidiremos todos en señalar que es el de la importancia y la relevancia que tiene el tema... Eh, el proceso de integración europea y en particular la pertenencia a la Unión Monetaria supone para las economías nacionales un campo de oportunidades, pero fundamentalmente un campo de fuertes restricciones en su funcionamiento. Yo creo que es una cosa sabida por todos y todas, que si se forma parte del club del de, euro eh, queda eh, transferida buena parte de la soberanía ...a instituciones transnacionales y queda reducida significativamente... ...la capacidad de maniobra y autonomía desde algunas de las políticas... ...que se pueden practicar y se desean practicar. En segundo lugar, eh, junto con esta relevancia que tiene el tema... ...sorprende sobremanera lo poco que se debate de esta cuestión... ...en la conversación pública y en particular en el debate... ...entre los partidos políticos. Tenemos la experiencia de las pasadas elecciones donde el tema ha está omitido por completo, nadie ha hecho referencia a Europa, y es un tema verdaderamente sorprendente para aquellas formaciones de izquierda que pretenden además plantear alternativas a muchas de las políticas económicas que se han ido imponiendo. Y la tercera razón es que siendo importante el tema y siendo necesario situarlo en el centro de la agenda pública, es también igual de relevante, si no más, abordarlo de una determinada manera. No vale tratar el tema de cualquier forma. Lo vimos con la crisis económica, en la que se difundieron versiones o interpretaciones extremadamente simplistas que no llegaron a mostrar el carácter estructural que tenía esa crisis económica, que implicaba muchos planos y que además eh, impedía ver que estábamos inmersos en un proceso de profunda involución que conduce a la reformulación del orden social sobre unas bases distintas a las que hemos conocido al servicio de unas élites que parecen no entender que tengan compromisos frente al resto de sus conciudadanos. ¿no? Yo creo que son tres razones poderosas para poder eh, situar eh, este tema como una cuestión importante a reflexionar y a debatir eh, de, forma, de, forma, de forma continuada. Bueno, y en este sentido os presento a Fernando, que la mayor parte de los que estáis aquí me imagino que le conocéis, por cuanto que como investigador, como académico en la Universidad Complutense y investigador en el ICEI, y también como activista en Econo Nuestra y en, y en ECOTV, eh, ha insistido fundamentalmente en estas tres cosas en reivindicar la importancia que tiene el tema europeo, tratando de situarlo en el centro del debate y la agenda social y política y también porque eh, defiende que no cualquier aproximación es válida para tratar de pensar alternativas que puedan eh, revertir algunas de las cuestiones ...o de los problemas que tenemos planteados en la actualidad... ...en este sentido creo que la introducción que nos va a hacer... ...va a ser la mejor que podíamos tener... ...para poder debatir sobre esta cuestión. Eh, en La idea de que el debate... ...sobre los capitalismos europeos... ...y la construcción europea tiene una importancia enorme... ...tiene una importancia económica muy grande... ...pero también social y política... Y tengo la sensación de que ese debate, en lo académico, pero incluso también en lo político, ha estado ausente en gran medida y ha estado sesgado. Sesgado, sobre todo en lo que concierne al euro, en los temas relacionados con la gobernanza. Y lo que yo quiero plantear tiene que ver con la gobernanza, tiene que ver con las instituciones, pero trasciende el perímetro de lo institucional, por importante que sea ese ámbito. También me parece, me parece sorprendente, y, y comparto esta observación con Santiago, de que este, de que este debate, que es muy necesario, ha estado, ha estado abordado, creo, de una manera muy periférica, en los programas de los partidos, y también de manera muy periférica en aquellos partidos que se reclaman del cambio. Y yo creo que más allá y al mismo tiempo que una importancia académica, también tiene una importancia enorme desde el punto de vista de, de facilitar ese cambio. Lo que yo voy a plantear no está atado ni vinculado a la agenda política, pero... No me quiero engañar, ni quiero engañar a nadie. Lo que yo planteo también tiene consecuencias políticas y tiene una lectura y quiero que tenga una lectura política. Los tres puntos donde quiero centrar la reflexión, donde quiero centrar la presentación, es este primero, donde, donde situar la reflexión. En segundo lugar, quiero plantearme algo que, que creo que no, no podemos no podemos dar por sentado y que quiero que lo discutamos y que me gustaría que se discutiera en los ámbitos académicos, sociales y políticos, que es dentro-fuera del euro, con interrogación. Y quiero terminar la presentación con algunas propuestas para una nueva Europa, que creo que es necesaria. A ver si consigo pasar de... Vale. Bien, ¿dónde, ¿dónde situar la reflexión? Eh, yo creo que hay tres cosas sobre las que, las que me gustaría compartir con vosotros y vosotras. Uno tiene que ver con, con la naturaleza de la crisis. Quiero preguntarme qué crisis. En segundo lugar, quiero hablar algo sobre los déficits y los sesgos, que son dos cosas que no es lo mismo, déficit y sesgos de la Unión Económica y Monetaria, y una, y una tercera reflexión sobre el balance de las, de las políticas económicas. Quiero hablar de qué crisis, porque para mí ese no es un debate que esté zanjado. Se ha hablado mucho de eso, pero no está zanjado. Y es muy importante poner el espejo retrovisor. ¿Qué crisis? Y la naturaleza de la crisis, para mí, tiene una vertiente que es, por supuesto, económica, pero va más allá de lo económico, para apuntar también a factores sociales, políticos, institucionales, medioambientales. Y todo eso, lo económico, lo social, lo político, lo institucional y lo medioambiental, da lugar a una realidad con múltiples intersecciones. Y la articulación de todo ello nos permite hablar, me permite hablar a mí, de una crisis, la actual, que tiene un marcado componente civilizatorio. Cuando hablamos de la crisis, yo creo que conviene plantear tres cosas. Por un lado, el origen de la crisis, que va más allá de lo financiero, aunque la parte más visible y quizás más contundente sea la financiera. La gran recesión, que fue lo que siguió a la crisis financiera, y la gran transformación que nace de cómo se ha gestionado la crisis. Este último aspecto, en mi opinión, está muy orillado en el debate y se ha centrado mucho en la gestión de la crisis económica y se ha centrado todavía más el tema en algo que luego comentaré que es muy necesario introducirlo en el debate, pero que acota de una manera que a mí no me parece satisfactoria el debate y es el término austeridad o austericidio bien lo que quiero plantear en cuanto al en cuanto al origen de la crisis bien, este es el esquema en el que yo me muevo ¿no? la, la, la crisis tiene un componente estructural un componente sistémico que tiene que ver con el euro por supuesto pero que trasciende al mismo tiempo el euro es una crisis que ha dado lugar a un a un episodio de desorden financiero muy profundo y este desorden financiero, como antes he comentado, ha abierto las puertas a una enorme recesión y esta recesión a una gran transformación. Y todo ello está alimentando esas fracturas estructurales y sistémicas a las que acabo de aludir. Si yo tuviera que hacer un, muy brevemente, un si yo tuviera que contestar cuáles son las causas de la crisis, yo diría que la crisis tiene que ver con cuatro factores. La crisis en Europa tiene que ver con cuatro factores que son los claves para entender la profundidad de la misma. Uno de ellos, por supuesto, del que luego voy a, al que luego voy a referirme con más detalle, es la unión monetaria. Pero adelanto que, en mi opinión, el euro es causa de la crisis, explica la crisis, pero no solo el euro. Los otros factores que de manera inevitable hay que introducir son, por un lado, la desigualdad. La crisis económica tiene como causa más profunda, como causa más de mayor entidad, la desigualdad, la desigualdad entendida como una tendencia muy, de muy largo recorrido, en los capitalismos europeos, pero también más allá de Europa, al estancamiento salarial, a que los salarios han crecido tendencialmente por debajo de la productividad, a que el peso de los salarios en la renta nacional no ha dejado de retroceder. Y lo que lleva asociado a esa tendencia, que es a la concentración de la renta y la riqueza en una minoría social, en una élite, cuyos intereses están muy vinculados, han estado y están muy vinculados a la industria financiera. Este elemento para mí es fundamental. La crisis está originada por la desigualdad y además de eso está originada por el crecimiento desbordante y desmesurado de la industria financiera y además de eso por las asimetrías productivas ...por las diferencias productivas que han aparecido en Europa y que caracterizan el proyecto europeo. Diferencias productivas que son también la causa última de que algunos países hayan tenido excedentes comerciales muy grandes... ...y otros hayan tenido déficits comerciales igualmente grandes. Por lo tanto, la primera cosa que quiero plantear es que más allá del episodio de desorden financiero... En mi opinión, las características estructurales de la crisis tienen que ver con, ese, con ese, esos cuatro factores. La combinación de desigualdad, euro, de lo que voy a hablar a continuación, financiarización y asimetrías productivas. Pero una explicación de mayor calado todavía, que no se puede omitir y que quizá no explican en sí mismo el desorden financiero pero explican el desorden del capitalismo, tiene que ver con la oligopolización de las economías y la captura de las instituciones por los grupos económicos, los límites físicos y medioambientales y la crisis de los cuidados. Todos estos elementos apuntan a factores que van más allá del euro y que considerándolos situamos en el justo contexto lo que ha sucedido con el euro. Bien, esto en general para contestar, ¿cómo contestaría yo a la pregunta de qué crisis? Crisis estructural, crisis sistémica, crisis capitalista, crisis civilizatoria, por decirlo en un telegrama. Bien, en cuanto a la unión económica y monetaria. Bien, como he dicho antes, para mí el euro, la moneda única, es una pieza esencial para entender el rompecabezas de la crisis. Y sostengo, por lo tanto, que la existencia de esa moneda explica la crisis. No explica solo la crisis, pero es un factor que hay que tener en cuenta. Y yo creo que hay que tener, cuando abordamos el tema del euro, yo creo que hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, los intereses que ha articulado la moneda única. Segundo, la lógica económica que ha impulsado. Y tercero, las instituciones sobre las que ha descansado la moneda única. Intereses procesos económicos e instituciones, y quiero decir que, en mi opinión, el orden de factores sí altera el producto, en este caso sí altera el producto, porque si nosotros no ponemos en el centro de todo nuestro planteamiento los intereses, yo creo que no entendemos qué es lo que ha sucedido con la moneda única, ni entendemos cómo ha surgido la moneda única. Esta mirada que yo propongo es contraria, a la que enfatiza el tema de que la Unión Europea o la Unión Monetaria nació con déficits institucionales, nació con, con, una, con una insuficiente gobernanza. No, no critica esa idea, pero la plantea como una idea insuficiente, porque no se trata tanto, desde mi perspectiva, no se trata tanto y no se trata solo de déficit sino de un diseño institucional que fue funcional a los intereses de la industria financiera y de las grandes corporaciones, de las transnacionales y de las economías más competitivas. Por lo tanto, no se trata de que se errara en el diseño. Sí, hubo un diseño erróneo, pero más allá de los errores, más allá de los sesgos institucionales, están los intereses que alimentaron esa trama institucional sobre la cual se levantó la moneda única. Si nosotros omitimos eso, yo creo que nos equivocamos de cabo a rabo en el diagnóstico y no entendemos absolutamente nada de lo que ha sucedido en la moneda única. Y no entendemos nada de la colisión de intereses, grupos e inercias que alimentó la unión monetaria. Desde esta, desde esta perspectiva, ese mercado único que, que, que impulsó de una manera casi definitiva e irreversible el euro fue el mercado único que permitió que las transnacionales fueran ganadoras del proceso de integración europeo. Y fue el mercado único que garantizó que la industria financiera creciera. Antes había también industria financiera, sí, pero el crecimiento exponencial ...de lo financiero, sobre todo, se produjo con la creación de la, de la moneda única. Estos aspectos, en mi opinión, son fundamentales para una correcta apreciación de lo que estuvo en el origen de la moneda única... ...y de lo que todavía está en esa moneda única y de lo que todavía está en esos intentos de reformular el gobierno de la moneda única... Desde esta perspectiva, solo desde esta perspectiva, en mi opinión, se puede entender que entrando más en concreto en el diseño institucional, por señalar cosas que vale la pena poner sobre la mesa, una moneda compartida y una misma política monetaria y cambiaria, aplicada en países con estructuras económicas muy distintas, simple y llanamente, no podía funcionar. No podía funcionar y tenía que generar en el tiempo desequilibrios insuperables. Y desequilibrios insuperables porque el diseño institucional prescindió de la creación de mecanismos redistributivos. El diseño institucional dio un papel al Banco Central Europeo donde solamente estaba entre sus objetivos prioritarios la lucha contra la inflación y en todo caso el crecimiento económico, pero no había instituciones que permitieran que aseguraran una redistribución de recursos que corrigiera los desequilibrios que se iban a producir en una moneda única donde había países muy competitivos y sin embargo había países al mismo tiempo con estructuras productivas y comerciales muy frágiles. Si los gobiernos no podían financiarse en, con esas instituciones, si el papel del Banco Central Europeo estaba tan limitado, entonces, en este caso, y con este razonamiento, tenían razón y tienen razón los que han insistido que para los gobiernos, para los estados que formaban parte de la moneda única, para esos estados el euro era una moneda extranjera. Jugaba el papel de moneda extranjera y no tenían mecanismos de financiación. Los gobiernos no tenían mecanismos de financiación y por lo tanto situaban en el centro. Si no había una financiación de los gobiernos por parte del Banco Central Europeo y no había un sistema de transferencias, si el euro nace con esos dos déficits, pone en el centro a la banca y pone en el centro necesariamente a los mercados financieros. Bien, aquí simplemente, bueno, no me voy a detener en ello, pero pongo algunos datos para que se vean las enormes diferencias, diferencias productivas, diferencias tecnológicas. Diferencias en PIB por habitante de los países que formaban parte de la moneda única antes de la crisis. Bien, en cuanto al, al tema de la gestión, esto en cuanto al euro, esta es la aproximación, digamos, grosso modo, luego podemos entrar en ello más despacio, que yo hago de la unión monetaria. En cuanto a la gestión de la crisis, ¿cuál ha sido el diagnóstico que se ha impuesto se ha impuesto con un lenguaje tramposo y sesgado y se ha impuesto desde el poder. El diagnóstico de que para salir de la crisis había que aplicar unas políticas que se basaban en qué? En que los gobiernos habían gastado por encima de sus posibilidades, que las economías periféricas tenían un problema de competitividad como consecuencia del crecimiento de los costes laborales y que la Unión Económica y Monetaria presentaba vicios institucionales que lastraban su funcionamiento. En este triángulo se construye el diagnóstico. Ya he dicho antes que sí tenía vicios institucionales, pero que es un error centrarse en los vicios, si uno no entiende que esos vicios fueron funcionales a los intereses oligárquicos, financieros y corporativos, que ya dominaban y que ya sesgaban el proyecto europeo. A partir de ese diagnóstico, se han aplicado políticas, la troika, pero los gobiernos también, se han aplicado políticas denominadas de austeridad presupuestaria, que es un escarnio llamar políticas de austeridad presupuestaria cuando a través de los presupuestos se ha financiado eh, a la banca y se han financiado las posiciones acreedoras y deudoras. Políticas de devaluación interna, que sigue siendo una trampa del lenguaje porque no ha habido tal devaluación interna, sino una política de reducción sistemática y brutal de los salarios, paquetes de reforma estructural que no han sido reformas estructurales en el sentido amplio del término porque se han concentrado fundamentalmente en liberalizar y privatizar y en reformar en el sentido de desregular los mercados de trabajo. Se ha planteado también y se ha avanzado bastante en la reconfiguración institucional de la zona euro y en rescatar y sanear el sistema bancario. Bien, este, este diseño de política económica, ¿qué valoración, ¿qué valoración creo yo que hay que hacer de esta gestión o de este, de este planteamiento de política económica? Vamos a yo creo que hay tres, tres niveles en la valoración. Uno, ¿qué ha sucedido...? con aquellos objetivos que los gobiernos y la propia troika consideraban fundamentales. Yo en ese punto no me voy a detener, pero sí digo que incluso en lo que, es, en lo que se consideraba el núcleo duro de lo que había que resolver, el balance ha sido muy negativo. En términos de crecimiento, deuda, déficit, empleo y competitividad, que eso era el núcleo, eso era lo que justificaba las políticas económicas de ajuste presupuestario, de devaluación interna. En esos términos, el balance es, en el mejor de los casos, discreto. Y en términos más amplio es absolutamente insuficiente. Pero me parece más importante, eso es importante, por supuesto, porque si se quería corregir eso y en eso se ha fracasado, pues hay que decirlo. Pero para mí la cuestión clave tiene que ver con esos desequilibrios que yo antes mencionaba y que en mi opinión son la marea de fondo de la crisis, esos desequilibrios que tienen que ver con la financiarización, la desigualdad, las asimetrías productivas y un euro funcional a los intereses oligárquicos de la Unión Europea, esos desequilibrios con esa gestión de la política económica, lejos de haberse corregido, se han agravado. Y por eso yo sostengo que estamos más lejos de la salida, aunque haya cierto crecimiento económico. Que luego podemos, podemos hablar acerca de, de la entidad, de esa recuperación económica, pero el asunto no es ese. Hay cierta recuperación económica, pero si se acepta el diagnóstico, y yo propongo que lo aceptéis o que lo discutamos, de que la crisis es el resultado de un mar de fondo que tiene que ver con cómo funcionaba Europa y cuáles eran las características del modelo de acumulación, la gestión de la crisis no solo no ha mitigado, sino que ha agravado. Y desde esa perspectiva, yo sostengo que estamos mucho más lejos de una salida de la crisis de lo que estábamos, por ejemplo, en 2010. Pero una cuestión que todavía me parece más importante que es complementaria a esos dos niveles. Repito, el primero es lo que los gobiernos consideraban relevante, lo que yo considero relevante, que es las causas de fondo de la crisis, pero, pero voy a decir que desde otra perspectiva, la crisis o la gestión que han hecho los poderes de la crisis ha sido un éxito rotundo y es desde el punto de vista de lo que antes he denominado como la gran transformación. Y ha sido un éxito rotundo en el sentido de que, como se ha dicho muchas veces, la crisis ha sido la oportunidad que ni siquiera podían imaginar los poderes hace unos años. La oportunidad para hacer un ajuste de cuentas dramático con los trabajadores, con los trabajadores y con las mayorías sociales. La gestión de la crisis ha permitido descargar el coste enorme del crack financiero sobre las espaldas de la población. Y en este sentido han tenido un éxito muy grande, porque lo han conseguido. Pero incluso más allá de eso, más allá de quien haya soportado los costes del enorme ajuste sin haber obtenido los resultados que se suponía que se quería obtener, más allá de eso, lo que yo, lo que yo sostengo es que de estos últimos años en Europa emerge otro capitalismo. Y es en ese sentido en el que digo que han tenido éxito. Emerge otro capitalismo que tiene rasgos del que ya existía antes de que estallara el crack financiero, pero que tiene otros elementos novedosos. Y ese, y ese nuevo capitalismo, yo sostengo que es un capitalismo básicamente de naturaleza extractiva <coughs> y es un capitalismo donde se han roto, han desaparecido los puentes institucionales y los grandes consensos que permitían una cierta redistribución antes de que estallara la crisis. Y por lo tanto, emerge una nueva, no sé, lo voy a decir así en términos un poco antiguos quizá, una nueva estructura de clases, unas nuevas relaciones de poder y unos nuevos mecanismos de acumulación y reparto que se han instalado y por eso por eso, desde esta perspectiva, yo creo que todos los planteamientos que insisten en el tema de la austeridad, sí, vale, insistamos en el tema de la austeridad. Pero es que lo que ha sucedido en Europa y lo que ha sucedido en las economías periféricas va mucho más allá de la austeridad. Y la salida de la crisis va mucho más allá de las políticas que, que pretenden recuperar el crecimiento económico. Es que ha cambiado el sistema y el sistema es más asimétrico, y el sistema es más oligárquico, y el sistema es menos democrático, y los consensos se han roto en mil pedazos. Los consensos en Europa y los consensos de todos los países. Y la austeridad, incluso desde esta perspectiva, ha restado y resta legitimidad a las políticas redistributivas de las instituciones, porque parecería que el único objetivo que tienen que seguir las instituciones es ajustar sus presupuestos y las mayorías sociales han salido muy debilitadas y, y se, ha se ha establecido un mecanismo de, de, de acumulación y de concentración que funciona incluso sin crecimiento económico, con poco crecimiento económico, por eso aquellos textos que plantean que parecería que emerge una realidad donde, donde se impone una especie de en términos que utilizan algunos economistas, de estancamiento secular, no lo sé. Pero lo cierto es que en un contexto de relativo estancamiento, se está produciendo una, una, una redistribución masiva masiva de renta y riqueza a favor de las élites. Bueno, ahora acaba de, acaba de aparecer un, el informe de Oxfam pero hay muchos trabajos en muchas direcciones, por ejemplo, las cosas que publica regularmente el Banco de Suiza y... Otras entidades que hablan de esa redistribución masiva, enorme, pero no se trata solo, no lo, no lo veamos solo en clave de redistribución, sino en clave de quiebra institucional y en clave de quiebra de consensos. Desde esta, desde esta perspectiva yo, yo sostengo que hay un nuevo capitalismo que, no sé si suena demagógico, depredador, eh, confiscatorio, que vive de la redistribución y no del crecimiento, y hay una nueva institucionalidad. Yo creo que este es un elemento crucial para entender lo que ha sucedido en la crisis. Por lo tanto, digamos, resumiendo esto que quiero plantear, a la hora de hacer un balance, si solo lo realizamos en términos de crecimiento, de déficit, de deuda, yo creo que erramos por completo. Sí, eso sí, pero no solo eso. Y me atrevería a decir, no fundamentalmente eso. Vayamos también a estos, estos otros elementos que, que comentaba. Bien, ¿ha habido, ha habido una, una estrategia europea en, este, en esto que estoy planteando? Bien, yo creo que no, no ha habido una estrategia europea. Ha habido una respuesta muy bien articulada de las economías del norte, de la industria financiera y del gran capital. Lo que ha hecho Europa es la respuesta, digamos, corporativa de estos niveles. Y se, han, y se han roto los consensos sobre los que se había construido el proyecto europeo. ¿Que podemos decir que eran débiles, que eran insuficientes, que eran precarios? Sí. Pero se han roto, se han diluido esos consensos. Y las políticas que se han aplicado desde Europa, han repartido de manera desigual e injusta los costes de la crisis contra las economías periféricas y contra las mayorías sociales. Y en este sentido quiero plantear también que para mí los conceptos norte-sur son apropiados, pero son insuficientes, porque no se trata solo del sur y del norte, se trata de las mayorías sociales que recorren el norte y el sur, y las políticas que se han aplicado son además de perjudicar claramente a las periferias, además de eso perjudican a las mayorías sociales, también a las que habitan el norte. Y la gestión de la troika, digo para justificar que no ha habido tal política europea, no tiene la legitimidad. Las instituciones que se agrupan en la troika, no digamos nada del FMI, que ni siquiera es una institución europea, pero las instituciones que se agrupan en la troika, en la troika carecen de la legitimidad para llevar a cabo las políticas que han impuesto. Por lo tanto, desde esta perspectiva, yo sostengo que no ha habido una respuesta genuinamente europea y que la respuesta supone un extravío de las supuestas, de las supuestas señas de identidad que tantas veces se han, se, han, se han proclamado de Europa. Por lo tanto, yo opino que salimos de la crisis con menos Europa. Con menos Europa. Desde el punto de vista de lo social y de la sostenibilidad. Y al mismo tiempo, y no es contradictorio para mí, salimos con más Europa, corporativa y mercantil. Desde una cierta perspectiva, menos Europa y desde otra, más Europa. Bien, entrando en el tema del euro. Vamos a ver, sé que es un tema muy difícil de abordar, quizá, pero, pero ¿por qué siendo difícil lo tenemos que omitir? Yo que no estoy tan atado a la política, ni ahora, ni en el futuro, ni antes. Quiero plantear las siguientes reflexiones. Bien, me pregunto si está la, la moneda única amenazada. Y lo primero que quiero plantear es que la moneda única es la apuesta del poder. ¿no? Y puede parecer rotundo y ya sé que es controvertido, pero para mí el euro... Es la apuesta del poder. Los poderes económicos han apostado claramente, han apostado claramente por la preservación del euro, claramente. Porque el euro es una fuente de acumulación, la moneda única y todo lo que implica la moneda única es una fuente de acumulación muy importante. Y su disolución o la salida de algunos de sus miembros podría desencadenar procesos fuera de control y tener costes muy importantes, también para los países del norte. Pero existen, en mi opinión, factores de inestabilidad muy grandes dentro del euro y la inestabilidad no procede de Grecia. No nos engañemos. El mar de fondo, que antes decía que está en el origen de la crisis, no se ha resuelto, sino que, como antes señalaba, se ha agravado. Ese es un factor de inestabilidad que está en el funcionamiento del engranaje monetario. Pero además, el rediseño institucional que se ha realizado, sobre todo en los últimos años, en mi opinión es a todas luces insuficiente. Esa refundación de Europa es insuficiente. Con líneas rojas que tienen que ver con el funcionamiento del Banco Central Europeo, que tienen que ver con el presupuesto comunitario y con otros asuntos, con líneas rojas que no han sido superadas. Y al no querer superarse esas líneas rojas, hacen imposible gestionar una moneda única que genera, por definición, genera porque los países que la integran tienen disparidades muy grandes, hacen imposible con las actuales estructuras institucionales gestionar las asimetrías y las desigualdades que están dentro de la moneda única. Por lo tanto, por estas dos razones, yo sostengo que la moneda única está en un escenario de inestabilidad, ahora y en el futuro. Pero además de eso, tengamos en cuenta, aunque no me voy a centrar en ello de momento, en las tendencias y los movimientos centrífugos que hay dentro de la moneda única y en que la economía global, lejos de lo que a veces se sostiene, está sometida a importantes incertidumbres y desórdenes. Se habla de China, pero no es solo el tema de China, tiene que ver con lo financiero y tiene que ver con que la economía global no es un escenario cooperativo, es un escenario competitivo y por lo tanto ahí hay uno de, de los orígenes de este desorden. Por lo tanto, en este escenario que yo, estoy, que yo estoy planteando, un escenario de incertidumbre, inestabilidad, colisión de intereses y crisis, no cabe excluir, mi opinión es que no cabe excluir, no digo que sea deseable, no digo que eso favorezca a las mayorías sociales, digo que no cabe excluir la fractura de la Unión Económica y Monetaria, no cabe excluir ese escenario. Bien. Y entrando más en algo que nos puede resultar quizá más familiar, el tema de la pertenencia al euro desde las periferias. Vamos a ver, yo creo que este es un debate complejo y que posiblemente se aborda de una manera sesgada y seguramente lo que yo voy a decir es tan sesgado o más que otras cosas que se dicen a menudo. Para mí el debate abordado desde la perspectiva que he señalado antes, contiene el debate de la moneda única, contiene y al mismo tiempo trasciende la cuestión del euro, la cuestión de la existencia de una moneda única. Salvo que partamos de algo que yo creo que no debemos partir, y es que el euro es una camisa de fuerza que todo lo condiciona y lo hipoteca. Salvo que partamos de esa premisa, yo creo que es necesario abrir el candado del debate. Y para mí el debate, además de lo monetario... Que no, hay que no hay que infravalorar, es muy importante lo monetario, es muy importante la institucionalidad que está surgiendo en Europa y todo lo demás que he mencionado antes, pero yo soy partidario de que este debate hay que abrirse y hay que introducir lo productivo, lo financiero, lo laboral, lo social, lo ecológico, lo territorial, lo político y lo institucional. Es decir, que el debate de la moneda única no es sólo el euro, el debate del futuro y de la posición de las periferias en la moneda única tiene que integrar. Y, y por lo tanto hay que meter más complejidad. Yo soy partidario de meter más complejidad, aunque luego haré una, una propuesta en concreto. Introducir más complejidad significa que no solo hay que referirse a las desventajas y a los beneficios potenciales de abandonar la moneda única, que se insiste siempre en los costes, que a corto plazo tendría esa salida. Pero introduzcamos también, para discutirlo, para evaluarlo. Introduzcamos también el elemento de las posibles ventajas, luego aludiré algo a este asunto, del abandono de la moneda única. Pero también sobre las ventajas y los inconvenientes muy serios que tiene mantenerse en el euro. Desde esta perspectiva, y tal como ha funcionado la cosa en los últimos años, yo sostengo que la moneda única, lo que se ha hecho en el euro, cómo se ha gestionado la crisis desde la troika, es una, crea un escenario muy, muy restrictivo para las periferias y para las mayorías sociales. Por lo tanto, en esta aproximación digo que aquellas posiciones que enfatizan los costes insoportables asociados a la salida del euro y omiten la cuestión clave de que permanecer en la actual unión monetaria presenta a sí mismo costes muy grandes, están eh, sesgando mucho el planteamiento. ¿No? ¿Hay que estar en el euro? ¿Por qué? ¿El euro es la solución? ¿Por qué? ¿Cómo lo razonamos? ¿Cuál es nuestro margen de maniobra? ¿Qué tipo de reformas? Si es que admite reformas, habría que introducir. Si preservar esta unión monetaria y mantenerse en ella tiene costes muy elevados, esta unión monetaria, fijaros que no estoy diciendo que sea, de, de, no, no estoy dando una lectura política, digo que si, si, si estuviéramos de acuerdo en el planteamiento que estoy tratando de desarrollar, que mantenerse en esta situación tiene costes muy elevados, la opción de la salida del euro tiene que estar por fuerza abierta, no digo que políticamente haya que sostenerla, digo que por fuerza si se aceptara todo lo anterior que estoy planteando, tiene que estar por fuerza abierta. Porque, por subrayar unos asuntos, porque la institucionalidad existente en esta institucionalidad europea han quedado fuera, fuera de la agenda y fuera de la política los aspectos redistributivos. En la Unión Monetaria y Grecia es un ejemplo clamoroso. Los elementos redistributivos han quedado fuera de la agenda, han quedado en un lugar absolutamente periférico y porque también, porque la lógica del ajuste salarial y fiscal y de la competitividad se han impuesto y si se acepta este planteamiento que antes decía que tiene que ver con los capitalismos que emergen, no estamos hablando de una coyuntura, estamos hablando de una estructura. Si se acepta lo que yo estoy diciendo, todo, lo, todo esto que tiene que ver con la austeridad ha llegado para quedarse, no ha llegado para salir dentro de tres días. Y porque las lógicas competitivas, y Grecia de nuevo es un, es un ejemplo tremendo, han triunfado sobre las lógicas cooperativas. Y porque el euro que realmente existe, eh, en este euro prevalece la industria financiera. La industria financiera es el motor, ¿no? la industria financiera y las grandes corporaciones. ¿Qué implicaciones tendría, dicho todo esto por situar con los matices que quiero situar, qué implicaciones tendría poner en el centro de las, del debate las, la salida del euro, digamos desde el punto de vista del, de las políticas de cambio, yo creo que lanzaríamos dos mensajes, o se lanzarían dos mensajes que a menudo se solapan y que hay que, yo diferencio. El primero, que romper con la moneda única es condición sine qua non para hacer otra política. Fijaros que lo que antes he planteado, el mensaje que he planteado, es que la actual moneda única, con la institucionalidad que la sostiene y los intereses que la gobiernan, es una camisa de fuerza. Y que al margen de los intereses de la periferia, la ausencia de reformas, como Dios manda en profundidad, hacen que incluso el propio futuro de la moneda única esté bajo interrogantes. Pero dicho todo esto, el tema del debate de la salida del euro, digo que hay dos mensajes. Primero que romper con la moneda única es condición sine qua non para hacer otra política. Es un planteamiento sobre el cual vale la pena discutir. Y segundo, que siguiendo este camino estaríamos en condiciones, en mejores condiciones para llevarlo a cabo. Yo lo que tengo que decir de todo esto es que los costes de una eventual salida del euro dependen de un conjunto de circunstancias económicas y políticas que ahora mismo son imposibles de prever pero que previsiblemente serían muy elevadas. Representarían, me, me pregunto, me interrogo, ¿representarían una carga insuperable para los gobiernos y la ciudadanía? Posiblemente. Los costes a corto plazo serían enormes. El deterioro de los términos de intercambio, el aumento de la deuda externa, la salida de capitales, la reducción de los salarios. Pero también tiene ventajas. Hay que, hay que ponerlas, hay que discutir sobre ese asunto sobre ese asunto que no es insignificante, la recuperación de instrumentos muy importantes de política económica, por ejemplo, aunque no es el único, por ejemplo, la política cambiaria, por ejemplo, la política monetaria y también la política presupuestaria. En cualquier caso, si yo tuviera que decir que hay que discutir de este asunto, en un escenario de eventual salida del euro por parte de alguna economía periférica, ...nos encontraríamos en el camino con fuerzas e intereses muy diversos... ...y hasta contradictorios, en ese escenario seguramente nos encontraríamos... ...en el camino a la extrema derecha, a partidos populistas, a nacionalismos... ...de diferente naturaleza y la posibilidad de hacer otra política... ...dependería de otra política para el cambio, dependería de la influencia política... ...y social de unos y otros movimientos, cuyo perfil diverso y hasta contradictorio hace muy difícil pensar ese escenario en términos de frente único o en términos de, de, de concertación de intereses. Bien, el tema de la... En fin, aquí no lo, no lo quiero desarrollar extensamente, pero es un tema interesante. El asunto de la política cambiaria, si realmente esa herramienta es útil y hasta qué punto es útil y qué cosas buenas tendría para la economía que recuperase esa herramienta. Yo creo que es un tema muy interesante, pero quiero decir algo centrar todo el debate ahí, yo creo que es, es sesgado, porque finalmente el desafío de las economías periféricas no depende del uso de la herramienta de tipos de cambio, no depende de los precios, depende de que seamos capaces de poner sobre la mesa los cambios productivos y sociales y eso no depende solo, exclusivamente del tema del tipo de cambio. Y una, y una, una cuestión que para mí es clave, es clave pensar en una opción u otra, es clave pensar el tema de la soberanía, el tema de la soberanía. Y el tema de la soberanía no tiene solo, ni quizá tenga exclusivamente una lectura institucional. Soberanía como control, como participación, como intervención, va más allá de las reformas institucionales. Bien, esto como elementos un poco sueltos del tema del euro que yo creo que hay que considerar para entrar en el debate, yo lo que digo es que este debate es pertinente y que no lo podemos omitir. Bien, ya para, para entrar en el último, en el último punto de, de propuestas, ¿qué hacer? Vamos a ver, yo, yo opino, bueno aquí hay, vamos a ver, yo opino que, que es necesario, la crisis es de tal calado, la crisis es de tal profundidad, que es necesario construir un nuevo consenso, es necesario las fuerzas del cambio, voy a hablar en estos términos, tienen que proponer un nuevo consenso. Y ese nuevo consenso no puede consistir simplemente en más gasto público. No puede consistir en recuperar las esencias del proyecto europeo, en mi opinión, contaminado y pervertido y capturado por las élites antes de que estallara la crisis. Ese nuevo consenso no puede consistir ...en reivindicar algún tipo de keynesianismo. Con esto no estoy diciendo, por supuesto, que no sea necesario aumentar el gasto público. Ni estoy diciendo, por supuesto, que el Estado no haya de ser un actor muy importante. Yo lo que quiero plantear es que la crisis es de tal calado... ...que exige repensar en profundidad el funcionamiento de la economía. Y para mí, este repensar el funcionamiento de la economía... ...estaría sustentado en estos seis elementos en un tipo de planteamiento que incluya la renovación productiva, la sostenibilidad material, la cohesión social, la distribución del ingreso, la riqueza y los tiempos, la igualdad de género y la democracia. Hay que pensar una nueva economía. No solo hay que pensar una nueva política económica, una política económica para que emerja otra economía. Y yo creo que, que debemos, debemos pensar en clave estratégica no solo en clave de superar la austeridad. Y, y además de esto, yo, yo defiendo, fin, yo defiendo como, como alternativa, como urgencia casi, frente a la refundación oligárquica, elitista y antidemocrática de Europa, yo propongo que es necesario acumular fuerzas, y generar algún tipo de iniciativa de alcance europeo. Para mí, con esto voy terminando, la iniciativa de alcance europeo debe, debe consistir o podría consistir en los siguientes aspectos, como plan de emergencia, algo así como terapia de choque para Europa. Yo creo que es necesario plantear, plantear colectivamente, acumular fuerzas, aunque lo que ha ocurrido en Grecia no nos hace ser, o no me hace ser muy optimista, porque si con la crisis griega alguien pensaba que iba a emerger un actor socialdemócrata, no ha emergido. Al contrario, la socialdemocracia se ha alineado con el poder y Grecia ha librado una batalla sin aliados y no la podía ganar. Por lo tanto, yo defiendo acumular fuerzas en torno a los siguientes puntos como plan estratégico. Una reestructuración de la deuda, de las deudas soberanas, porque para las periferias la deuda existente bloquea cualquier opción de cambio en política económica. Significa consagrar tal cantidad de recursos que hace imposible hacer otra política económica. Esa reestructuración de la deuda exige un planteamiento europeo. Del mismo modo que yo defendería un plan masivo, algo así como un plan Marshall, pero actualizado. Aunque el plan Marshall no era tanto una ayuda financiera como una operación política del imperialismo para evitar que la izquierda se consolidase en Europa. Por eso digo que con matices. Un plan masivo de inversión a la periferia con un contenido productivo, social y ecológico. Y yo defiendo sustituir el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza Europea, el Pacto Fiscal, por otro acuerdo. Es intolerable. No es posible hacer otra política en el marco de este plan, no es suficiente, en mi opinión no es suficiente con que las fuerzas del cambio pidan más oxígeno, pidan más tiempo para cumplir los objetivos, para que emerja otra Europa y necesitamos otra Europa para que se puedan hacer políticas económicas nacionales, porque si no, no es posible hacer otras políticas económicas, hay que cuestionar y hay que defender la derogación del Tratado de Estabilidad coordinación y gobernanza y defiendo también un acuerdo europeo para que aumente el peso de los salarios en la renta nacional un acuerdo europeo para que crezcan los salarios al menos tanto como la productividad del trabajo para mí estos serían los elementos digamos los elementos básicos de una actuación europea que pudiera conectar con operaciones que se están haciendo movimientos aquí y allá en esta dirección pero además de eso hay que hay que pensar y hay que discutir y hay que plantear una propuesta de refundación de la unión europea más allá de este plan de emergencia y esa propuesta de refundación tendría que estar basada en algo que ya está extraviado en europa en la política europea que es la convergencia productiva y social la cooperación la democracia y la sostenibilidad hay que refundar europa conforme a estos criterios algunos elementos que que estarían en esa, en esa mesa, en, esa, en ese pack de refundación estratégica de Europa, por señalar algunos que son muy significativos para mí, un aumento muy importante del presupuesto comunitario, introducir frente a la condicionalidad macroeconómica, otra condicionalidad productiva, social y ecológica para acceder a los fondos comunitarios, un plan de coordinación macroeconómica, que no penalice como sucede actualmente, que penaliza sistemáticamente a las economías periféricas, a las economías deficitarias, y que es un problema enorme para el funcionamiento de la Unión Monetaria, porque introduce una lógica deflacionista en Europa, una política de cooperación macroeconómica que atienda también y que repare los graves desequilibrios que provocan los superávits crónicos de las economías del norte y muy especialmente de Alemania instrumentos de deuda comunitaria, reformulación de los objetivos y del funcionamiento de la banca, del Banco Central Europeo, una unión bancaria que responsabilice a acreedores, accionistas y directivos, democratización de las instituciones comunitarias, regulación de la industria financiera y también el tratamiento fiscal del fraude de las, de las grandes fortunas. Para mí, para mí estos cambios no solo son vitales, para el cinturón periférico, sino que también resultan esenciales para un buen funcionamiento de la Unión Monetaria. Por lo tanto, creo que ha llegado el tiempo, creo sinceramente que también ha llegado el tiempo político, no solo el tiempo de la reflexión para hablar de Europa, sino también el tiempo político para pensar el cambio en clave europea.